¿Qué tal cuarentenials y cincuentenials? Soy Sebastián, tengo 51 años y he conseguido entrar en forma por primera vez después de los 50. Y hoy hablaremos del pilar número uno para entrar en forma de una vez por todas. La motivación, cómo conseguirla, cómo no perderla y les contaré también cómo yo la he conseguido. Bienvenidos a 50 Plus, nuestro nuevo canal. ¡Porque nosotros también podemos! Vamos a la intro y les cuento absolutamente todo Una fuerte motivación es súper necesaria para decidirnos a empezar y no parar los primeros meses Porque en realidad después la motivación no la necesitaremos más Pero el porqué se los cuento luego durante toda mi vida adulta he intentado varias veces empezar a hacer dieta y ejercicio pero todas las veces obtuve un absoluto fracaso en los dos sitios, me daba pereza ejercitarme porque en el fondo creía que no era nada necesario No conseguía resistirme a comerme a diario un buen pan aunque sabía que esto era una bomba para engordar más y más En definitiva, cero motivación, cero fuerza de voluntad, cero resultados y así fue pasando el tiempo hasta que llegué a los 50 pesando 83 kilos de los 60 que pesaba los 20. Y empecé a darme cuenta que cositas cotidianas normales como levantarse de la cama o del sofá, cruzarse de piernas o ponerse unos calcetines empezaban a costarme. Y a costarme pero mucho, mucho. Pero nada de esto era suficiente para decidir ponerme a dieta o ejercitarme. En realidad... Poco y nada me pasaba por la cabeza Hasta que un día me senté en el suelo a jugar con mi hijo de dos años Y tras 40 minutos cuando me fui a levantar Casi no lo consigo Y sin contar que me dolía absolutamente todo Oh dios Mi pensamiento al instante fue Esto no puede ser Casi al mismo tiempo y de casualidad me vino Otro pensamiento de la nada tengo 50 años, mi hijo tiene 2 años. Cuando él tenga 18, yo tendré 66. Ojo, oh, oh. un momento, mi padre falleció con 62. En ese momento, un escalofrío me recorrió todo mi cuerpo. Y si no veo a mi hijo entrar en la FACU, o empezar su vida laboral, o artístico, o deportiva, o cualquiera sea lo que quiera hacer en la vida, ¡plas! segundos después sentí un fuerte cachetazo habría sido mi padre desde el más allá no lo sé el día después empecé la dieta y a hacer ejercicios y ya hace un año sin parar y sin darme cuenta se ha transformado en mi estilo de vida y todo gracias a esos dos acontecimientos ya sé que algunos estarán pensando no tengo hijos pequeños aunque otros con seguridad los tendrán pero tendrán nietos también, tal vez la esperanza de poder compartir más tiempo con ellos puede ser su fuerte motivación. Que qué tal ganarnos los elogios nuevamente de nuestras parejas por nuestra apariencia? ¿No te parece un motivo suficientemente fuerte? O también si por las vueltas que la vida da estás actualmente buscando pareja lo que a nuestra edad cada vez se pone un poco más difícil porque básicamente nos olvidamos que hemos perdido el atractivo natural que nos da la juventud a los 20 y a los 30 pero te puedo asegurar que estando en forma las posibilidades de atraer a alguien se multiplican por 10 aunque luego ya sabemos que si se queda contigo o no el 99% de los casos no dependerá de tu apariencia pero eso ya es otro tema en cualquier caso, cuando eso pase, no le hables de tu ex. Pues esta podría ser una fuerte dosis de motivación. Pero en realidad, la forma más fácil de conseguir motivación está relacionada con nosotros mismos. Sí, señor. Tenemos que ponernos frente al espejo, mirarnos bien y decir quiero y preciso estar mejor, si estoy mejor de cuerpo por osmosis estaré mejor mentalmente y si estoy mejor mentalmente me sentiré mejor conmigo mismo y eso se reflejará en mi trato con los demás y la respuesta que tenga de los que amo y de los que me rodean automáticamente también será muchísimo mejor porque les aseguro cuando entramos en forma y empezamos a comer saludable todo, todo, todo cambia para mejor, física y mentalmente. Yo hasta ahora no salgo del asombro, se los puedo asegurar. Al principio del vídeo les contaba que después de los primeros meses ya no precisarían más de motivación. Y esto se debe a que los resultados vienen acompañados de hábitos, sí señor, hábitos. Si consiguen pasar la barrera de los 3 meses que es la más difícil, te encontrarás con que en realidad lo que estás haciendo no es una dieta, sino que es tu nuevo estilo de alimentarte. Simplemente sin darte cuenta has cambiado tus hábitos y ya no te resultará ningún esfuerzo comer saludable o hacer ejercicios a diario. Inclusive los fines de semana que no hago ninguna rutina de ejercicios excepto andar un poco. Por momentos el cuerpo me pide ejercicio, yo lo siento. Como por ejemplo, estoy parado viendo a mi hijo jugar en el parque y de repente me sorprendo que sin querer estoy haciendo algún tipo de ejercicio. Sin Por eso encuentra tu motivación que te ayude a empezar y a no parar los primeros tres meses y luego ya tendrás una vida sana y llena de vigor y llena de buenos hábitos sin tener que hacer ningún pero ningún esfuerzo. Así que ¡vamos a aéreo! ¡Motivación! ¡Sí, señor! Si te parece que este vídeo puede ayudar a los de nuestra edad,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 y con este regalazo no te perderás absolutamente nada. Lo único que tienes que hacer es pinchar aquí. Y no te pierdas este vídeo donde hablamos del autocompromiso. Que vas a precisar para alcanzar la meta a la cima, la gloria. ¡Muchas gracias! ¡Sí! Nos vemos en el próximo video.